Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a conversar sobre Excel Learning y vamos a ver cómo podemos trabajar con actividades interactivas. Para ello, estando dentro del Excel Learning, es muy importante que esté activado el modo avanzado y para trabajar con el iDevice, eh, en este caso de actividades interactivas, tenemos que irnos hasta actividades interactivas y el video que vamos a, o la actividad en la cual vamos a enfocarnos hoy es eh, la actividad que trata sobre video interactivo. Antes de agregar esta, eh, esta actividad en este caso, primero vamos a centrarnos en la estructura. Entonces para ello acá vamos a, a renombrar esto acá y vamos a, a poner en este caso vamos a poner video interactivo. ¿ok? Una vez que tengamos esta estructura, entonces nos vamos hasta acá y seleccionamos video interactivo. Fíjense que acá nos muestra en primer lugar este, el título, que en este caso eh, eh, no, ya trae predeterminado el nombre de ID que se llama video interactivo. Pero nosotros le vamos a poner un nombre más, ex learning ¿sí? En, en esta parte, cuando nosotros estamos trabajando en la pestaña de contenidos, nos va a pedir traer el video desde, eh, desde tres lugares. Uno puede ser un fichero local que nosotros lo tengamos guardado dentro de nuestra computadora. Otro puede ser desde un canal de YouTube, ¿sí? Y el, la tercera opción en este caso sería si nosotros tenemos este, nuestro video guardado, por ejemplo, en, en una mediateca. Para este ejemplo en particular, vamos a seleccionar la opción un video desde YouTube y vamos a asegurarnos de que esté en este caso la opción mostrar la puntuación para que cuando nosotros esté en, en un futuro le vayamos agregando a nuestro video la parte interactiva por ejemplo imágenes, texto, respuestas múltiples las puntuaciones que vayan teniendo nuestros alumnos se puedan visualizar debajo del video entonces yo ya tengo un video que quiero compartir con ustedes que está en, en esta dirección simplemente le indico que voy a usar el video que está desde desde el enlace de YouTube y este a continuación entonces este, tengo que hacer clic acá afuera para que eh, me reconozca este, este video, ¿sí? Tengo que hacer clic acá afuera y eh, me tiene que dar la opción, en este caso, para este poder arrancar. Si no lo hace, entonces simplemente le doy acá en hecho, ¿sí? La URL es incorrecta, me está indicando acá. Entonces, este... Porque me trae la, la URL del, del, del fichero inicial. Entonces, este, voy a indicarle nuevamente esta, esta URL de acá. Que es la que tengo en este lugar. Ah, en todo caso, simplemente me voy hasta, hasta el video. ¿sí? Y lo copio nuevamente hasta, hasta este espacio. ¿sí? Entonces, este... Si no, me, si no me reconoce de entrada, fíjense que ahora sí ya me reconoció. Si sí se pueden dar cuenta, entonces ya puedo añadir el, el, el editor de texto, en este caso acá. ¿sí? Una vez que nosotros tengamos ya nuestro video de YouTube desde, eh, eh, que, que lo trajimos desde YouTube en este caso, y ya lo tenemos ya listo acá dentro del editor de, de videos interactivos, entonces, este, podemos observar que contamos eh, con varias opciones. ¿sí? En primer lugar, tenemos acá en, en el encabezado, tenemos la opción para guardar nuestro trabajo y este, tenemos la opción de eh, salir, en este caso, de, de la edición del video. No vamos, a hacer, no vamos a tocar todavía estas opciones porque todavía no estamos trabajando el video. Ahora, si es la primera vez, que estamos ingresando dentro de, de, esta, de este editor de videos interactivos eh, vamos a poder también observar que por un lado el video se encuentra en, a, a la izquierda digamos de estos iconos de edición y acá podemos observar cuatro iconos que están disponibles para nosotros eh, es muy importante siempre eh, eh, si sí, es que la, es la primera vez que estamos trabajando comenzar con este icono de ayuda donde nos muestra la secuencia de trabajos que deberíamos de realizar en este espacio. Lo que nos indica la ayuda es que primero tenemos que comenzar creando una portada al video eh, que nosotros vamos a trabajar. En un segundo momento tenemos que comenzar a añadir los diferentes tipos de, de fotogramas que vamos a hablar dentro de un ratito. En un tercer momento este, si es que nosotros consideramos que hay partes del, del video que estamos trabajando que, que nosotros lo deberíamos de editar entonces podríamos editar esos fotogramas que nosotros vayamos agregando y por último eh, el cuarto y último paso cuando estemos trabajando acá entonces nos recomienda que guardemos primero nuestro trabajo antes de seleccionar salir de este espacio entonces, este sería el flujo de trabajo que sería primero crear esta portada que ustedes ven acá. Lo segundo sería añadir fotogramas. ¿sí? Y eh, si es que se da el, el caso en el cual nosotros tenemos que editar algún fotograma, entonces este sería el tercer paso. Y el cuarto y último paso sería siempre gu ir guardando nuestros trabajos. Entonces, para poder nosotros crear eh, oh, eh, un, un fotograma, tenemos que primero crear una portada. Entonces, la portada tiene esta particularidad de que primero tenemos que agregarle un título a, a nuestra portada. Entonces, le vamos a llamar crear eh, video interactivo en Excel Learning. Y acá debajo le tenemos que poner una este, introducción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, curso, curso de diseño de videos interactivos de la Facultad de ciencias médicas de la sí. El primer paso ya está. Guardamos la portada. ¿sí? Muy importante que guardemos la portada. ¿sí? Y fíjense que acá también tenemos algunas opciones eh, si queremos modificar. Acá nosotros tenemos opciones en la edición. Eh, le podemos poner negritas. ¿sí? Le podemos eh, al seleccionar le podemos poner negrita, le podemos poner cursiva, podemos Alinear a la izquierda, alinear al centro, eso ya va a depender de nosotros. Podemos usar listas desordenadas, en fin, eso ya queda ya criterio de cada uno de nosotros. Una vez que guardemos la portada, ¿sí? entonces es importante también seguir también guardando en este punto. ¿sí? Podemos pasar al, al siguiente nivel, que en este caso sería crear un fotograma. Como podemos observar en, en este punto, nosotros tenemos varias herramientas para poder trabajar un fotograma. La primera herramienta es la, primer, es la la herramienta de texto que nos va a permitir a, a, a añadir texto, en este caso a, a, a una parte específica del, de, del tiempo en, en el cual estemos trabajando con el video. La segunda opción es la opción en este caso de poder agregar una imagen. Como pueden observar, esta parte es muy similar al, al, al anterior, ¿sí? La parte de inicio ¿sí? es muy similar. Acá tenemos el icono para eh, eh, agregar, en este caso, el, el, el tiempo actual en el cual está corriendo el video. Y no, tenemos siempre las opciones de si queremos detener o no el, el video en este caso. Entonces, eh, vamos a ver también más adelante ejemplos de cómo añadir imágenes. También vamos a ver ejemplos de cómo nosotros podemos añadir este, preguntas de respuestas únicas. Fíjense que esta parte, como les dije, este, siempre es igual, pero cuando son de respuestas únicas eh, nos, nos da, por ejemplo, la opción para poder detener el video, eh, perdón, eh, para poder, eh, para que el, el video corra, sino que predeterminado hasta que el video tiene que parar cuando está trabajando con este tipo de herramientas. Si ustedes se dan cuenta, lo mismo ocurre para... Eh, la herramienta de respuestas múltiples, ¿sí? que nos va a permitir a nosotros formular respuestas múltiples eh, en, en algún tiempo predeterminado del, eh, en el cual estemos este, corriendo el, el video. ¿sí? Y también la otra herramienta que nos va a permitir rellenar huecos eh, eh, sobre un texto en particular. La otra herramienta que tenemos disponible es la de actividad desplegable. ¿Sí? Eh, y eh, la séptima herramienta que tenemos disponible sería la de emparejar elementos, ¿sí? Cada uno de ellos, entonces, fíjense que de repente tienen algunas eh, particularidades como las instrucciones y la, la, las parejas que le tenemos que agregar. Eso lo vamos a ver en, en otro video en particular. Y la lista desordenada. Entonces, estas son las ocho herramientas que tenemos disponibles para poder trabajar con la creación de fotogramas, ¿sí? Y una vez que nosotros creemos esas fotogramas, entonces sí nos va a dar la posibilidad de poder nuevamente editar esos fotogramas para poder este, ajustar al, al tiempo en, en cuanto al, al video o ajustar, por ejemplo, algún texto o a, a alguna respuesta que estemos agregando. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es la ayuda que nos brinda el Excel Learning. Entonces, si yo quiero saber cómo trabajar con lista desordenada, pues puedo seleccionar la ayuda y ver qué ayuda me ofrece, en este caso, sobre esa herramienta en particular. Lo mismo, si yo quiero conocer la ayuda sobre emparejar elementos, entonces acá tengo la ayuda correspondiente yo quiero para actividad desplegable para rellenar huecos para respuestas múltiples para respuestas únicas para la parte de imagen y para la parte de texto entonces siempre tengo una ayuda bien amigos esto fue lo que yo quise compartir con ustedes eh, espero que este video les pueda ayudar y si les gustó el video, entonces recuerden que le pueden dar un me gusta, pueden dejarnos un comentario a este video y si les gusta, entonces este, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.